Hola gente de YouTube, mi voy a un nuevo video para el canal, es para traerles de SNAP Y eso me refiero a Five Nights at Freddy's 1, versión 2.0.2 para móvil, tanto para Android como iOS Les digo por qué, les digo por qué les traigo esta, vers esta nueva versión de Five Nights at Freddy's Porque voy a reiniciar la serie, pero esta vez va a ser episodio doble, o sea, voy a jugar dos noches en cada video pero eso depende de la suerte mía que voy a hacer Porque siempre voy a andar tenso en, en las últimas noches Entonces en las noches 5 y 6 voy a andar bien tenso ¿Y por qué voy a andar bien tenso? Porque depende de mi suerte poder pasar cualquiera de estas noches Porque yo siempre voy a poder fallar en cualquiera en cualquier de estas noches Pero yo me pueda pasarme las de, depende de mi estrategia que, que tome Y bueno... Les voy a explicar algunas de las estrategias, pero eso va a ser en los próximos vídeos. Porque en el, la el que, el que será la clave por qué, qué estrategia voy a utilizar para ganar en esta nueva versión. Porque esta versión Bonnie y Boxy va a estar más. Y Freddy va a estar más agresivo en, en esta versión. De la noche 2. Bueno, la noche 2 será más agresivo Freddy y Bonnie. Chicas, se le aumentó la agresividad para la noche 4. Y Freddy para la noche 4, 5 y 6. Nada, no, vamos a escuchar la llamada por... Aunque eh, eh, en el caso que en, ustedes sea, en la que ustedes se acuerden. Yo la voy a recortar, pero, la, pero lo que se le olvida, aquí les dejo. A bit overwhelming, but I'm can tell you there's nothing to worry about. You'll be fine. So let's just focus on getting you through your first week, okay? okay? Uh, let's see. First there's an introductory greeting from the company that I'm supposed to read. It's kind of a legal thing, you know. Um, welcome to Freddy Fazbear's Pizza, a magical place for kids and grown-ups alike, where fantasy and fun come to life for damage to property or person. Upon discovering that damage or death has occurred, a missing person report will... there was the bite of 87, yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know, uh, now concerning your safety, the only real risk to you as the night watchman here, if any, is the fact that these characters, uh, if they happen to see you after hours, probably won't recognize you as a person, they'll, they'll most likely see you as a metal endoskeleton without its costume. Now, since that's against the rules here at Freddy Fazbear's Pizza, they'll probably try to forcefully sit uh, inside a Freddy Fazbear suit. Um, now, that wouldn't be so bad if the suits themselves weren't filled with cross beams, wired, animatronic devices, especially around the facial area. So you can imagine having your head forcefully pressed inside one of those. Como pueden ver ya se llenó la llamada y, y, y como pueden ver he estado bien justo de energía. Llegar llegar con, con el mejor ahorro de energía lo más posible. Nadie se ha movido. Ahora sí se mueven porque porque se puso la en las cámaras se puso el negro. Que se empieza a moverse Pero acá ya no le prometería nada En serio No le mentiría Se mueve y viene bien hacia la puerta. No es tanto que lo que, que le pueda subestimar, pero es que no les confío todo. Frey se ha. No lo siento, Bonnie se ha movido y está en el pasillo izquierdo y ahí se va a quedar. O sea, un montón de cosas puede suceder el, el resto de la noche, pero. Muchas veces no me explican que haga la lista de, de Golden Frey, pero es que, es que puede ser muy difícil hacer el lister de, de los animatrónicos mirándote a las cámaras, o sea, los tres. El escenario, pero es imposible que eso se salga <risa> Pero el World de va a ser... Quizás eso no puede ser posible, porque... <risa> porque el easter egg lo transfirieron para... Para de la Custom y lo trasladamos el easter egg Ahí vemos que chica se movió, ahí está, se movió chica Ok, Bonnie sigue ahí, 4 AM 5, 50% de energía, pensando que puede llegar a 50% a las 4 AM, pero no es así Chica viene llegando Fue el que me empezó a mirarme, de esta forma, pero es que eso pasa cuando, cuando, cuando Chica y Bonnie se van A ver la garganta un poco Chica sigue en la cocina porque no. O, o quizá haya vuelto. Sí, sigue hasta en la cocina. Porque se, se van a seguir escuchando los ruidos ahí. Bonnie se puso en el closet. Okay. Llegamos bien de energía a las 5 de la mañana. Okay, llegamos, está en la cama 7 ahora. Veis, llegamos con más de 30% a las 5 de la mañana, pero a la noche 2 quizás eso no puede pasar. llegas se poner el pasillo derecho Okay Okay Me voy a volver del pasillo, pero en cualquier momento va, va a llegar a la puerta, creo. En cualquier momento llegará a la puerta. Ya, ya está justo ya en la puerta. En cualquier momento va a finalizar la noche porque siento que está a punto de llegar a este tono. Ahora aguantamos los últimos segundos y a 6am ¿Ves? 6am Ok, noche 2 Ahí vamos a continuar, no vamos a dejar el video aquí Porque no creo que el video se haga tan corto Y tampoco quieres hacerlo tan largo Si, si para, para hacer que el video no sea tan Un poquito más largo he quitarlo a los de las llamadas ¡Ey! apenas empieza la noche y ya Foxy se empieza a asomarse. Voy a cambiar más detalle ahora. Dark though. So, hey, I guess that's one more reason not to run out of power, right? Uh, I also want to emphasize the importance of using your door lights. Uh, there are blind spots in your camera view, and those blind spots have to be right outside your doors. So if, if you can't find something or someone on your cameras, uh, be sure to check the door lights. Uh, I know. En ese momento voy a usar la táctica de mirar a Foxy a partir de este momento Pero a partir de la noche 3 pues, voy a cambiar de táctica porque pues, será, solo, será solo mirar a Freddy Porque en las 4 noche 5 será más activo Y, y, y también en las 6 va a estar más activo ahí, ahí justo llegó No les mentía, ahí, ahí ya llegaba a la puerta ahora Chica, no, no, no se ha ido del escenario. Ok. Ya se ha ido Bonnie. Chica, no, todavía no se ha movido hasta el momento. Y Bonnie ya, ya está en el comedor, pero no vuelve al escenario. No vuelve. Te prometo que en estas cosas no habrá mucha acción, pero la noche de 3 y 4 sí habrá algo de acción. Y ve, y ve cómo cambia mucho la táctica y cómo se vuelve muy difícil. En eh, la noche 6 también va habrá. Pero imagínate lo de Final Phase 2. Esto sí no me lo imagino lo de Final Phase 2. Me pone de nuevo, pero, pero pero está en el backstage. Sobre todo moverse es moverse, Y ahora, ahora va a encaminar hacia mí ahora. Y no hay que preocuparse tanto, pero hasta el momento, pero... Pero es que el tiempo pasa muy bien lento, eh. Chica, este ya se movió ya. Chica, ya se activa. No puede ser como vino, vino vino así así de golpe ya me imagino jugar jugar Snuff en consolas ya se ha ido perfecto volvió a, al al comedor pero el, el problema como esta chica ahí no, no se le ve en las cámaras Ahora, ahora, ahora está volviendo otra vez Durante todo el tiempo he mantenido a Foxy Siempre mirando en la cámara ¿Qué? No puede ser Ahora va ahora, a ahora hacerme puerta eh. Me estoy empezando a asustar, era Bonnie que estaba viniendo acá a cada rato Pero ahora me preocupa ahora Foxy, ahora que, que se de, de golpe se empezó a mover y, y, y ahora Jackie Chaga viene No, pero no puedo ver en la cámara Y subir a Foxy Yo te puedo abrir porque, porque tengo a Foxy Pues a ver bien, bien, bien un buen ojo Foxy, ¿eh? Okay. ¿Chica? ¿O Bonnie? No sé, no puedo mirar las cámaras traseras Me impacienta tanto esos dos animatronicos moviéndose cada rato, eh ese, ese, ese era Bonnie llegando Esa chica moviéndose cada rato porque Bonnie sigue en la puerta ¿Ves? No puedo abrir. No se va de la puerta, creo. Me voy a quedar sin energía. Es que no se va. No se va a irse. El que se está moviendo es chica. Me impacienta demasiado chica, eh. Se anda moviendo como, como una loca. Pero, pero, pero, pero no hay que preocuparse ahora porque ya vamos a terminar ya el video. La noche y el video va a terminar. Ahí te sirvo, Bonnie, porque ya va a ser 6 AM ahora. Sí, 6 AM. He llegado bien justo de batería, pero es que. Pero hay que cambiar de táctica, como siempre. Aquí vamos a dejar el video Así que, hora de despedir el video Gracias por ver este video Recuerda el gran apoyo que le están dando al canal con sus su suscripción, likes y comentarios Y, y, y además, ¿Qué te parece de la, la nueva versión de final Fantasy 1? Recuerda que no es comprado, siempre lo, lo busco instalar La, la, la versión normal en, en, vez, en vez del hackeado porque No pienso descargar el modo hackeado Solo para, para que tenerte estrellas, pero, pero, pero o sea, pasarte el juego, le, o sea, de manera ilegal sin, sin, haber, sin haberte esforzado en nada, o sea, sin haberte esforzado Y, te, te, y se dio cuenta que estuve jugando legalmente porque sin usar, sin usar hacks, o sea, sin usar ningún hack No como la serie anterior que la he echó a perder con hacks, pero, pero el, el SNAP 2 lo de pasar con hacks, ¿o, ¿oyeron? Con hacks, ¿oyeron? Y bueno, eso sería todo por este video Gracias por ver este video y el inicio de una nueva serie Estaré creando una, una nueva lista de producción después de subir el video Así que recuerden, como siempre, suscribirse, darle like Compartirlo con tus amigos para que veamos más gente Y también dejar su comentario para opinar Ya que las encuestas las quitó YouTube Lo, lo de la nueva versión Y también apóyame con su suscripción y like Así que nos vemos en el próximo video Bye bye